Tenemos que decir a los pacientes que tienen que ser conscientes de su realidad, que se sumen a nuestro reclamo. No estamos hablando por hablar. Todo lo que decimos aquí, tenemos las pruebas documentales correspondientes, que se sumen. Queremos una nueva Bolivia, queremos una nueva caja, queremos una verdadera administración. Ellos con nosotros deberían entrar también a la huelga de hambre para provocar realmente verdaderos cambios de actitud. Es un gobierno que definitivamente en este momento está sacando este tipo de normas que lejos de mejorar, va a perjudicar la atención de, lo, de la población boliviana. ¿Cómo se va a garantizar, doctor, en Como siempre, lo, el sector salud garantiza la atención de emergencia. Eso no vamos a superender bajo ningún aspecto. La atención de emergencia está garantizada. Las consultas externas, eh, las consultas internas, qué va a pasar? Va dentro de la misma respuesta que le acabo de señalar. Si hay una consulta externa que es emergencia, pues será atendida. Bueno, la, la verdad es que toda huelga que vaya en contra de la población que perjudique a que las personas que están esperando cirugías, atenciones médicas y consultas, bueno, siempre va a perjudicar, no es bueno, y como ministerio nunca vamos a estar a favor de aquello, ¿no?